Cuéntala. ¿Sabes ya cuál es tu propuesta de valor? ¿Sabes qué es? Es esa declaración en la que explicas cómo resuelves los problemas o los deseos de tu público. Y lo más importante de todo, esa propuesta de valor debe ser personal e intransferible. Es tuya, única, especial. Si tienes una tienda de alimentación ecológica, no puedes tener la misma propuesta de valor que otras tiendas de alimentación ecológica. Porque para empezar, ya no sois lo mismo. Así que ya sabes, toca arremangarse y a profundizar Para eso vamos a estudiar a tu cliente y sus problemas o anhelos. Y vamos a intentar pasar de las respuestas automáticas mi cliente quiere alimentarse bien a otras quizás más ocultas. Mi cliente quiere sentirse con más energía o quiere sentir que se está cuidando. Cuando empezamos a descubrir este tipo de deseos más profundos, vamos a conseguir una comunicación más auténtica. Si quieres saber más, descárgate el audio porque vamos a darte unas pautas para que identifiques cuál es tu propuesta de valor.